Estaba canísimo para dormir, aquí voy a dormir hoy día. Yo, vaya donde vaya, no tendré lugar con puños de rumbo, esta realidad y a los muros los golpeo con intensidad y toda esta gente que solo me odia teniendo miedo a mi personalidad atrapado en esta realidad amargura y odio con intensidad tan vacío y lleno de frialdad cuando nací todo me adoraba pero después no hubo nadie que me ayudara con ganas de llorar sin querer hablar el tiempo que faltaste nadie lo llenará. Cuando nací todos me adoraban, pero después no hubo nadie que me ayudara. Con ganas de llorar, sin querer hablar, el tiempo que faltaste nadie lo llenará. Se oscurece todo y no me controlo. Esto es que me ahogo, realista soy, pero soy bien bobo. Vivo engañado, siendo el villano. En esta historia que recién está comenzando, pero me queda atrapado de esta. Así que salgo. Ya no quiero que me compare. Cree mi personality 24-7. Estoy para mí, de lo que estoy para otro. Apenas si escucho mi voz, esa lejana voz en mi interior. Ya se marchó como lo hicieron todo.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 Aceite sangre me envuelve por dentro, no tengo ningún remordimiento Pero la ira me consume por dentro, estoy vacío de emoción y sentimiento Vaya donde vaya no tendré lugar, con puños de rumbo esta realidad Y a los muros lo golpeo con intensidad, y toda esta gente que solo me odia ya. Yeah.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 Sampler, sampler,